Hola chicos, vamos a hablar de un tipo de axonometría que se llama perspectiva caballera. Pertenece a las axonometrías llamadas oblicuas. Eh, es una representación en, en 2D proyectando figuras tridimensionales sobre un plano. La perspectiva caballera eh, se caracteriza porque dos de sus ejes forman ángulo recto. Así como en la isometría, por ejemplo, los tres ejes X y Z, al representarlos, forman tres ángulos iguales de 120 grados. En la caballera tenemos dos ejes a 90 grados. Y un tercer eje que puede variar un poco el ángulo que forma con los otros dos, el, el eje Y en este caso. En principio aquí lo tenemos representado de la manera más común que se suele poner, que es eh, sobre la bisectriz, prolongando la bisectriz que tendríamos del, del ángulo recto de ZX hacia el otro lado, dibujaríamos el eje Y de manera que formase 135 grados con Z y con X, es decir, 90 más 45 por cada lado. ¿Cómo representamos una figura? Vamos a representar una figura muy sencilla, un cubo de, de tres unidades de, de arista y lo representamos pues midiendo tres unidades sobre cada eje. Una de las particularidades del, de la perspectiva caballera es que en el eje Y, en el que no forma ángulo recto, las unidades se ponen más cortas que en los otros ejes. Así como en la isometría sobre los tres ejes se mide lo mismo, y de ahí viene su nombre también, en la perspectiva caballera sobre el eje Y se acortan un poco las distancias. Esto es para hacer una vista un poco más natural de los objetos, ya que el eje Y representa las profundidades, mientras que el Z y el X representarían el alzado de una figura. Y es para hacer la vista un poco más natural. Lo que se hace es, se, por ejemplo, sobre el eje sobre el plano ZX, se dibuja el alzado de la figura, en este caso es un cuadrado, por las esquinas se trazan paralelas al eje Y que formarían las, las aristas que que vemos en escorzo por así decir y se miden tres unidades como os digo aquí se mide en el eje x unidades más pequeñas Si por ejemplo tenemos centímetros en x y en z pues en y ponemos medio centímetros o sea, aplicamos este coeficiente que está aquí de reducción mu igual a 0,5 este coeficiente también puede variar pero en principio estas son una perspectiva caballera muy típica con el eje y a 45 grados, o sea, 135 por cada lado, y con las dimensiones en I a 0,5. Uniríamos finalmente las, los extremos de esas aristas que van paralelas a I con, con una figura similar a la que teníamos antes, y con eso tenemos un cubo dibujado en perspectiva caballera. En la perspectiva caballera, como veis, hay una de las, de las caras del cubo que destaca respecto a las otras. Así como en la isometría, si representamos un cubo en isometría. Ninguna de las de las caras destaca sobre las otras. Depende de cómo esté colocado, evidentemente. Pero aquí en perspectiva caballera, sí. Aquí en perspectiva caballera prima está una de las vistas. El alzado sería en este caso sobre el sobre el perfil y la planta. La perspectiva caballera puede tener variantes tanto en el, en el coeficiente de reducción que se aplica en el eje i como en los ángulos que forma el eje i con los otros dos. Vamos a ver algunas de ellas. Vamos a, a hacer otra perspectiva caballera, en la que x y z son también forman ángulo recto. El eje i también está colocado en la misma posición, pero ahora aplicamos un coeficiente de reducción un poco menor sobre el eje y, eh, en lugar de poner cada 0,5 las unidades, las ponemos cada 0,7. Imaginaros que aquí marcamos cada 1 centímetro en los ejes X y Z, pues aquí marcamos cada 7 milímetros. Estos son valores que se, se suelen tomar el, para el coeficiente de reducción entre 0,5 y 0,7. Son valores normales. ¿Por qué se hace esto? Porque si aquí le damos, tomamos 1 como unidad en lugar de reducir en el eje Y, la figura es como si avanzase demasiado hacia nosotros y, y, y la perspectiva pierde naturalidad. Por eso se le aplica siempre una pequeña reducción en, en ese eje. ¿Cómo haríamos en este caso la perspectiva caballera? Pues fijaros, ahora el cubo de, de 3 por 3 x 3 queda representado así. Es un poco diferente al primero que teníamos. Es la misma figura pero representada con un coeficiente de reducción distinto en el eje y tomando 0,7 unidades. Y ya veis que cambia, cambia un poco la perspectiva. ¿En qué, qué criterios se siguen? Pues esto siempre es el, el propio dibujante, el propio autor del dibujo, el que, el que decide qué coeficiente va a utilizar en la perspectiva para que su dibujo sea lo más natural posible. A priori no hay ninguna regla tampoco, salvo que estemos haciendo un ejercicio y ya nos digan qué coeficiente de reducción tengamos que usar en un eje. Además de, de variar el coeficiente de reducción, como decía antes, también puede variar el ángulo que forma i con los otros ejes. Vamos a ver otro ejemplo. En este caso tenemos los ejes x y z formando ángulo recto igual que antes, pero ahora el eje i está ligeramente girado mm, respecto a las figuras que teníamos inicialmente. Este, este giro del eje y también se hace dentro de, dentro de unos valores, este ángulo que tenemos aquí, dentro de unos valores que se consideran adecuados, que son entre 105 y 150, y entre 105 y 150 grados, perdón. Que ¿Eso qué representa? Fijaros, este eje que está aquí dibujado por el medio es el que teníamos aquí originalmente, el que está hecho con 90 más 45. Bueno, pues eh, tenemos un margen de 15 grados hacia un lado y hacia otro para mover ese eje y, es decir, lo podemos mover 15 grados hacia abajo o 15 grados hacia arriba y se sigue considerando una perspectiva caballera perfectamente válida. Vamos a, a ver cómo quedaría nuestro cubo de 3x3x3 por 3 por 3 con este eje y que hemos puesto aquí, en este caso formando 105 grados, es decir, 90 más 15. En este caso el cubo, la perspectiva caballera, pues también sale un poco diferente a las dos anteriores. Sigue siendo la perspectiva caballera. Aún podemos aplicar más variantes de la perspectiva caballera. En, si tomamos como ángulo recto, se puede hacer de esta forma que está aquí abajo. En lugar de tomar X y Z formando el ángulo recto, ponemos horizontal el eje de la izquierda, el eje Y, y hacemos el ángulo recto entre Y y Z, y ahora hacemos inclinado el eje X. Y para este tipo de... de de colocación del eje x nos vale todo lo que hemos dicho para el eje y en los dibujos de arriba, es decir, tanto variar el coeficiente de reducción como variar el ángulo entre 105 y 150 en este caso obtendríamos una nueva perspectiva caballera de nuestro cubo que sería esta otra siempre como vemos prima una de las vistas de la figura que es el alzado sobre las otras dos esto es muy útil la perspectiva caballera para dibujar una perspectiva una vista en 3d muy rápida de una figura en la que tengamos mm, queramos darle grosor por ejemplo y, y, y tenga un, un, alzado, un alzado muy claro que, que prima sobre las otras dos vistas por ejemplo vamos a imaginarnos pues, una figura con una forma así extraña y queremos darle darle volumen darle forma darle profundidad a esta figura Imaginemos que es como una especie de chapa que tiene, que tiene esta, esta forma. Pues en perspectiva caballera es muy sencillo. ¿no? En isometría nos costaría más construirlo. Pero en perspectiva caballera, a partir de esta, de esta vista, que podría ser el alzado, haríamos líneas inclinadas, por ejemplo, a 45 grados por los, por los vértices de la figura. Y luego copiaríamos la silueta del alzado por los extremos de esas, de esas aristas, de esta forma. Y fijaros qué fácil. Estamos construyendo una vista tridimensional en perspectiva caballera de una figura. Lógicamente cuando, cuando como decía antes, hay una vista que predomina sobre las otras. En este caso sería el alzado.